Chicas, os dejo aquí un momento encerradas, ¿vale? ¡Pero papi! ¡No nos dejes aquí! ¡Eso! ¡No nos gusta estar encerradas! ¡Abre la puerta o te Tranquilas, es que no voy a tardar nada. Ya está otra vez Sergio con sus retos. ¡Sí! cara rara bailando! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Es, ¡Es muy, muy feo! feo! <risa> ¡Chicas! ¡Que se abre la puerta! ¡Bien! ¡Sí! ¡Pues vamos! ¡No, hermanitas! Primero tenemos que asegurarnos que no haya peligro. ¡Yo no veo nada! Alerta, alerta, cierre de seguridad Vale, ahora sí que estamos encerradas <risa> ¡Os pillé! ¡Habéis caído en mi trompa láser! Si superáis los cuatro niveles de dificultad con las tres vidas que tenéis, podréis comer esta... ¡Súpera la ¿En serio? <risa> ¡De, de es ¡Yo también paso! ¡Ay! ¡Ahora por dónde paso! Déjame comprobar cómo funcionan estos láseres. ¿Qué haces, Mimi? ¿Qué vas a perder? Dos vidas. ¡Este láser me está atacando! ¡Vaya! ¡Estas cosas son peligrosas! ¡Sí! ¡Yo también estoy atrapada! ¡Espera que te ayudo! cargado el <risa> ¡Mimi! ¿Qué te pasa que estás petrificada? Es que solo me queda una vida. No te preocupes, Mimi. Tú ves despacito como yo. ¡Vale! ¡Despacito! <risa> ¡Oh, no, porque... Bueno, he perdido solo una vida ¡Venga, Nono! No. ¡Ahora te toca a ti! ¡Nono! <risa> no. ¡Hola! ¡Nono! <risa> no. ¡Vámonos, chuche! ¿O yo? ¡Paso! ¡Qué divertido! Chicas, ¡No habéis perdido vidas! ¡Yo voy despacito que sigo con todas mis vidas! <risa> Oye, Nunu, ¿qué es para hoy? ¿Y si te doy pollito? ¡Oh! pollito, sí! ¡Niam, ñam, ñam, ñam, ñam! ¡Correcto! ¡Niam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam! Voy a ganar y una caca. Yo primera, yo primera. Ah, me he quedado atrapada. ¡Yam, yam, yam, yam! <ríe> ¡Qué fácil es ganar a los perros! <ríe> Vamos Mimi, sacrifico una vida mía para que podamos pasar. Muy bien chicas, habéis superado el reto en equipo. Bueno, ella va por libre. <risa> ¡Oye! ¡Esto no es una hamburguesa de verdad! ¡Wow! ¡Es ¿Este verdad! ¡Sí, sí, sí está, está muy rica! No sabes lo que es una hamburguesa, ¿verdad? <risa> ¡Os ¡Oh, la habéis <he> creído! <risa> ¡Esto no quedará así! ¿Eh? ¿Por qué Porque está todo oscuro? ¡Encended Que no puedo parar de jugar con estos hilos. no, ya se ha acabado el vídeo. Nada, papi, <risas> hemos perdido a Nunu.